Amigos, cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo sé, hoy me veo súper extraña, pero un momentico. If you want subtitles in English, you just have to like find them somewhere here and activate the English subtitles so you can understand what I'm talking about. Bueno, mis amores, hoy me veo muy distinta. O sea, hoy hice algo muy distinto a lo que normalmente hago y es porque yo sé que falta mucho y están van a decir, vieja loca, porque está pensando en eso, pero me estoy alistando para Halloween, quiero decirles, yo normalmente grabo mis videos de Halloween para más o menos septiembre para poder tenerlos listos en octubre y tener mucho tiempo para editarlos bien y todo el asunto pero he visto que hay una tendencia súper bonita que personalmente a mí me encanta y es esta tendencia de tener un poco más de rubor de lo normal y sobre todo que va como por todo este lado no sé si ustedes la puedan captar muy bien, pero en todo esto me puse rubor el día de hoy y creo que si ustedes me siguen en Instagram, pudieron haber visto la foto que subí, en la cual se ve muchísimo mejor. No sé por qué en los videos a veces, no sé si es la luz, si es mi cámara, que no se ven muchísimos detallitos que quisiera que ustedes vieran. Realmente esta tendencia a mí me gusta mucho y siempre quise como aprender a hacerme pequitas, las cuales tengo, tengo, tengo pequitas. No sé si ustedes las alcancen a ver. Mis pequitas de un ondulado. No sé si las vean. Las saqué de esta fotico que ven aquí en pantalla. Y obviamente ya tiene unas cejas espectaculares, divinas, larguísimas, negras, oscuras. Y yo obviamente no tengo muchísimas cejas pobladas. Así que hoy les voy a enseñar cómo hacer este truquito. Cómo poderlas tener cómo, así como la fotico un poquito paraditas, más bonitas. Y obviamente quiero recalcar que este maquillaje no es para todos los días, lo pueden hacer, no sé, para Halloween o lo pueden hacer para algún día que quieran, no sé, tengan una fiesta o yo que sé, cualquier cosa, pero el caso es que yo me divertí mucho haciéndolo y hace mucho que quería grabar este video, es así que hoy vamos a hacer este maquillaje y pues yo no voy a hablar mucho más porque en verdad siento que me estoy extendiendo muchísimo y comencemos. Bueno mis amores, para las cejas vamos a comenzar con colboncito y con este pincel que normalmente utilizamos para las cejas o para nuestras pestañitas y vamos a intentar comenzar como pasándola por toda, toda, toda nuestra ceja y llevar nuestros pelitos hacia arriba. Quiero decirles que tiene que quedar muy, muy, muy seco para que vaya a coger nuestro producto que nos vamos a aplicar en las cejas después. Y para esto voy a utilizar el pincel de Japoniski, el número 731, el cual es súper puntudo, es muy delgadito, pero es perfecto para, para delinear nuestras cejas, para esos detallitos, cuando queremos como rellenar ciertos huequitos en nuestras cejas, es absolutamente perfecto. tómese su tiempo, la verdad yo me demoré un poquito y sobre todo que estará casi la primera vez que me estaba haciendo este tipo de cejas, así que lo primero que les recomiendo es comenzar por la parte de la punta, darle la forma del arco y después ya pueden comenzar a rellenar como esos huequitos, ustedes van viendo las dos cejas que les vayan quedando parecidas, obviamente no van a quedar idénticas, nunca van a quedar idénticas, y ahora con el Wonder Pencil de NYX, simplemente voy a delinear la ceja por la parte de abajo y esto va a crear como una iluminación muy bonita al final de nuestro maquillaje este es mi um, corrector favorito, es de Stellar Beauty y solamente lo voy a aplicar en el párpado, difuminen muy bien pueden utilizar cualquier pincel que ustedes quieran, el que más les convenga a mí me gusta utilizar uno mucho más redondito para que me ayude con la forma y con esos huequitos como de, nuestra, de nuestros ojitos es mucho más fácil y para este maquillaje quise utilizar este iluminador antes de nuestra base que es absolutamente divino, es rosadito y a mí personalmente me gusta mucho aplicarlo cuando hago este tipo de maquillajes nunca me lo aplico cuando voy a salir como con un maquillaje natural porque obviamente no quiero verme tan brillante o como demasiado, demasiado eh, como llamativa por decirlo así. Y ya después cuando lo difuminen muy bien van a aplicar su base, la de su color, no necesitan aplicar una base especial para esto y la van a difuminar con su esponjita por toda toda su cara que quede Perfecto, literalmente tómense el tiempo, pásenlo por sus párpados, eh, traten, traten siempre de mirar hacia el lado de las orejas, que por esos lados alguna gente algunas veces no pone base y se ven esos parches terribles, así que tengan mucho cuidado y pásenla absolutamente por toda, toda la carita para que quede perfecto. Y esta paleta la amo, es la paleta de Kylie Y voy a utilizar este colorcito que ven por aquí Estos colores son los que voy a utilizar Primero el más clarito y luego el más oscurito en la parte de afuera de nuestro ojo Y voy a comenzar con este naranjita que ya se los mostré Y simplemente lo vamos a difuminar muy muy bien por todo nuestro párpado Y vamos a intentar difuminarlo hacia la parte de arriba Como en el huesito de nuestra ceja para que quede mejor y el más oscuro vamos a colocarlo solamente en la parte de afuera de nuestro ojito que quede muy bien difuminado y si quieren pueden pasarlo a la parte de abajo del ojo para que se vea mucho más uniforme ahora voy a coger un pincel y le voy a colocar un poco de agua para que la pigmentación de la sombra brillante que vamos a usar sea mucho más intensa y les quede mucho mucho más bonito y cuando siempre quieran que un color les quede más intenso, traten de utilizar agua o traten de utilizar algún spray que sea para maquillaje, pero en este caso quise hacerlo simplemente con agua para que se dieran cuenta que es posible. Pueden difuminar otra vez el color oscuro. Y ahora vamos a la parte más más chévere que a mí me encantó, es el de las pequitas. Y voy a utilizar este delineador que es como cremosito de Estilasi y voy a utilizar el mismo pincel que utilicé para las cejas y voy a hacer simplemente unos puntitos muy sutiles voy a comenzar por la parte del lado de eh, mi nariz y de ahí en adelante voy a comenzar a extenderme hacia afuera es importante que traten que las pequitas sean mucho más... Eh, en abundancia en la parte de adentro de nuestra nariz y cuando lo extiendan hacia afuera hagan algunas muy poquiticas para que tampoco se vea tan recargado y ahora con la misma esponjita de nuestra base vamos a presionar limpiamos con nuestra palma de la mano para que de pronto lo que absorba la esponja no se nos vaya a quedar en otro lado y lo vamos a hacer por todas nuestras pequitas para que el color tampoco quede tan intenso y se vea muchísimo más natural voy a comenzar con mi rubor, este rubor me encanta porque es un color salmón, es de Tarte y el nombre es Sedius y la verdad a mí me encanta, me fascina utilizar este color es muy bonito, se ve muy natural y es como un color durazno, salmoncito, tiene una combinación súper bonita lo que vamos a hacer es vamos a coger un pincelito que sea súper redondito, esponjocito y vamos a comenzar a difuminarlo desde la nariz hacia afuera y obviamente vamos a intentar realizar un tipo contorno en la parte de nuestro huesito de la mejilla y tengan mucho cuidado con la parte de los ojos porque a veces a uno le queda muy blanco y lo tienen que difuminar muy bien. Aplicamos nuestro iluminador, nuestro labial y puse un poquito de sombra en mis labios para generar un efecto como de dos colores mucho más bonitos. Y estoy utilizando el eh, naranjita que se los voy a mostrar aquí abajito. Y listo mis amores, así quedó nuestro resultado de hoy. Me encanta, me fascina, se ve súper bonito y espero que les haya gustado. Bueno, mis amores, eso fue todo todito por hoy, todo todito por hoy. Espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido un poquito, que hayan podido aprender algunos truquitos de maquillaje y obviamente muchas personas me han preguntado cómo me hacían las cejas, cómo se hacen así. Normalmente no las hago yo, si utilizo como todo lo demás, menos el colbón, obviamente no voy a usar colbones iniciadas todos los días sino hoy era un día especial porque eran mucho más paraditas eran diferentes, eran como desplucadas así que necesitaba hacerlo así no se les olvide en verdad dejarme comentarios, opiniones o sugerencias aquí en mi Instagram, en mensajes privados, donde ustedes quieran. Saben que trato en lo posible de siempre responder y sobre todo en mi Instagram siempre estoy súper activa. Les voy a dejar obviamente los productos que utilizamos aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a los chismos en por si les gustó algún producto muchísimo, se los voy a dejar acá abajo. Si tienen preguntas acerca de algún producto que quieran probar, que no saben si es bueno, si es malo, si no quieren gastar el dinero antes de comprarlo, obviamente me pueden preguntar. Bueno, mis amores, eso fue todo por hoy y nosotros nos vemos en otro videito. Les mando un besito. ¡Chao!